Como les conté, mi nombre es Miguel Chimo, yo soy director de la ONG Hiperderecho Y yo les quiero hablar sobre eh, derechos humanos Sobre cómo los derechos humanos en internet pueden ser afectados por unas normas en particular Estas normas, en este caso, el dato que he elegido, son las normas sobre derechos de autor Y no les voy a hablar, como que muy teóricamente, les voy a hablar de un peligro real que acecha nuestro país eh, que es la próxima modificación ah, el OSD, Oscar, no es la próxima es la próxima modificación al, a la ley de derechos de autor ah, la ley, nuestra ley de derechos de autor es una ley del 96 y a lo largo del tiempo ha pasado por varios cambios y como les comentaba Oscar el último TLC que firmamos con Estados Unidos nos obliga a introducir algunos cambios algunos de esos cambios ya los hicimos hay unos cambios que están pendientes y yo creo que eso Próximos cambios pueden poner en riesgo la libertad de expresión y creación, la privacidad y la libertad de empresa, que es un derecho constitucionalmente reconocido. Lo pueden poner en riesgo en la forma de la ley de limitación de responsabilidad. Es un nombre largo, pero básicamente esa es la ley que va a salir en estos meses. Y esa es la ley que yo creo que puede poner en riesgo estos derechos fundamentales. Ahora, ¿qué diablos es esta ley? Eh si ustedes ojalá que no sea nadie en el caso de la sala y estoy seguro que esta es una facultad de derecho y todos ustedes son muy probos pero si ustedes conocen páginas como grubshark o, o bueno en general estas páginas son legales o en youtube se habrán dado cuenta que la mayoría de veces eh, cuando ustedes acceden a contenidos protegidos por derechos de autor eh, son usuarios los que ponen los contenidos no es decir eh, en estos foros siempre hay un nick de un fulano que se ha compartido el disco no sé, en The Pirate Bay siempre hay un Nick también, que es el que ha subido tal archivo eh, Significa que el esquema al que estábamos acostumbrados De alguien que tiene un servidor y él solito distribuye las cosas, digamos eh, Donde hay un solo agente y un solo receptor en, la, en el mundo real casi casi ya no se verifica, ¿no? Eh, en internet, más o menos lo que sucede es que hay un montón de servidores, hay un montón de usuarios y Finalmente una ecuación compleja de, de, estos, de estos servidores y usuarios son los que hacen que yo pueda bajar algo. Es decir, por ejemplo, cuando yo me bajo algo de un foro, probablemente imagínate si me bajo el último disco de Daft Punk, que ya no está nuevo, estaría ya de no tarde la moda, pero me si dice, me lo quiero bajar. Esto, probablemente el disco está a, alojado en Mediafire, entonces ahí tienes un agente, que es el que da el alojamiento. ¿no? Eh, lo, lo llevo a él a través de un foro, imagínense que llegaron a Vía Argentina Juárez, que ahí tienes un que es muy actual esto, ahí tienes otro, otro tipo que es el que pone el foro y luego yo estoy usando porque reproducción de mi casa, entonces ahí tienes un nuevo intermediario que es telefónica, claro, etcétera Y de repente yo llegué a eso gracias a un buscador que puede ser Google, entonces tienes un nuevo intermediario, entonces imagínate, an, an, mientras antes era como que así, ahora tienes esto, ¿no? Eh, y finalmente, quien, realmente quien está detrás, o sea, quien, si tú te has puesto a buscar responsables, Realmente quien inicia todo esto es un usuario ¿no? un usuario que de repente es uno que repió el disco y lo subió a mediafire Otro que lo encontró y lo armó este post en, en el blog, en el foro, etc. Eh, y como esto es una facultad de derecho, yo soy abogado eh, eh, Hay que, eh, si soy señor llevado responsabilidad civil Saben que para determinar quién es el responsable cuando hace algo hay que, eh, llevar, hay, hay que analizarlo según las normas de responsabilidad civil no Y las normas de responsabilidad civil siempre nos dicen que hay que ver quién genera el daño. Quien genera un daño es obligado a indemnizarlo. Entonces, en el escenario antiguo era muy fácil ver quién había generado el daño, era el daño de la página web. Imagínense que yo tenía en los 90 una página que se llama eh, música de shakira.com y yo subía toda la música a mi servidor, entonces era muy sencillo, fulano tal es el culpable. Sin embargo, ahora que hay eh, foros y, y más páginas web, bueno, eh, eh, redistribución de contenido, no se sabe bien quién, quién es el culpable, porque hay un usuario que es el que empieza pero hay otros que están en la cadena intermedia que no se sabe qué responsabilidad tienen o no esa, eh, esa duda es la gran una de las grandes preguntas que tienen que contestar el derecho autor moderno nadie tiene la respuesta hay muchas aproximaciones al, al, al asunto eh, y básicamente la solución eh, que sea, a la que se ha arribado en muchos países es reconocer que existen estos fulanos que están en la mitad de, de, del fenómeno de la piratería en internet que de repente muchos de ellos, su negocio, por ejemplo en el caso del alojamiento, es simplemente brindar alojamiento, o sea, si tú quieres tener una página web, yo te abro mi servidor y dejo que pongas todo ahí, esto, y te cobro por ello, pero yo no me voy a poner a ver qué estás alojando en mi servidor. Entonces, eh, las leyes han reconocido esto y han dicho, bueno, no podemos ser tan locos de decir todos son responsables, hay que establecer una regla. La regla es la siguiente, estos tipos no son responsables siempre y cuando cumplan con una condición esa condición es lo que les hablaba Oscar, se llama los procesos de notificación y bajada básicamente es lo siguiente las leyes le dan a un titular eh, de derechos de autor que puede ser un artista, pero puede ser una sociedad de gestión colectiva puede ser una editorial, etc. el derecho de eh, enviar una notificación a estos intermediarios que ya les dije, puede ser el foro, puede ser telefónica, puede ser cualquiera que sea a la mitad Diciéndole, ¿sabes que Yo he visto que en tus redes está sucediendo tal cosa. Y la ley regula que, cómo tiene que ser la respuesta de este intermediario. ¿no? En algunos casos, esto, el intermediario está obligado a retirar el contenido, a de repente a cancelar la cuenta del usuario. Eh, hace, un tiempo, hace unos meses había la discusión sobre si se podía incluso desconectar usuarios de Internet, ¿no? eh, eh, identificar al usuario. Entonces, aquí... Ese es el punto en donde yo les digo que entra en la afectación a los, a los derechos humanos. Eh, ¿Por qué? Porque estamos hablando que lo que puede hacer el intermediario es retirar el contenido, dar de baja al usuario, desconectar al usuario, identificar al usuario. Entonces, si eso, si digamos, estamos, el intermediario tiene tantas potestades, importa mucho cómo se genera la notificación. Es decir, eh, ¿Por qué? Porque si el, usuario, si el intermediario no obedece a esto, es responsable, imagínate si le llega a, a Mira Fire el aviso Estamos, acabamos descubriendo que el nuevo disco Miley Cyrus está siendo compartido a través de sus servidores entonces tienes tanto tiempo para bajarlo eh, y si el, el, el intermediario decide no hacerlo, es solidariamente responsable del, del, de la infracción de los derechos de autor. entonces un poco a poco están como contra el espalda y la pared ¿no? entonces eh, realmente el gran, la gran pregunta en este esquema no es el, a quiénes se aplica a los intermediarios, etcétera o qué es lo que deberían hacer los intermediarios, sino cómo se generan las notificaciones. Es lo que les hablaba Oscar, eh, hay veces que esta puede ser privada, y hay veces en las que esta necesita de un control estatal, ya sea judicial o administrativo. Entonces, acá es donde yo levanto la alerta de que una mala implementación en Perú de, esta, de este sistema puede afectar la libertad de expresión, la privacidad o la libertad de empresa. ¿No? Esto... Eh, bah, les voy a poner unos ejemplos eh, Porque de repente no me he entendido bien en, en el dibujito eh, Respecto a la libertad de expresión y creación eh, Por ejemplo, imaginémonos La página de Reporteros Que es una página de Gustavo Ritti Y sus reporteros que hacen turismo y investigación Muy bueno, muy documentado Y por ejemplo, una de las cosas que hicieron el año pasado Parece que fue el año pasado, el anterior es eh, levantaron un reportaje sobre el vicepresidente reuniéndose en un restaurante para negociar una intervención policial es pues algo que tiene muchos visos de un favorecimiento ilícito, una, una, una, una, una, una corrupción, etc. entonces está, sale la en noticia y el Reporteros lo publica exclusivamente en su página web y el problema de estos sistemas es que este tipo de contenidos pueden verse afectados por excusas de derechos de autor, cuando en realidad lo que quieren es censurarlos. Mira, imaginemos, esta es la, esta es la, la foto real del reportaje. Se dan cuenta que hay varias fotos ahí, ¿no? Imaginémonos que una de esas fotos pertenece a un fotógrafo, imagínense que es el fotógrafo del de, eh, grupo del Peruano, un grupo del Estado. Entonces, este fotógrafo no ha dado nunca su permiso para que su foto aparezca en, esto, en esta página. Simplemente lo que debe haber hecho la reportera de, o el reportero de ahí, la reportera se ha googleado el nombre de todas las personas estas y hacer una fotocomposición con sus caras. Realmente Y simplemente lo que el fotógrafo hace es, se da cuenta que está esto y probablemente alguien recurre a él y le dice, mira, ¿sabes qué? Ven, ven, llamamos a la oficina del presidente y va, es, acaba de hacer ese reportaje y creemos que sería hemos descubierto que hay una forma de simplemente bloquear la página o ¿no? que la página se levante y es que tú acciones tu derecho por infracción de derechos de autor, contra y denle el por haber usado tu foto o sea, no por haber usado el texto, sino por la foto entonces el fotógrafo lo que hace es acciona este mecanismo del que les venía hablando y el fotógrafo envía la notificación la notificación es recibida por quien sea que le provee el hosting ahí de los reporteros o de repente quien les provee el nombre de dominio como podría ser esto y alguno de estos está obligado a actuar y puede solicitar que, por ejemplo, la página de IBM Reportero se levante. Entonces, obviamente, ahí es, hay un escenario de abuso y eso pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Ha sucedido que, en muchos casos, con fines políticos, eh, la censura con fines políticos ha terminado esto, dándose utilizando el derecho a autor como excusa. Ah, hace poco. Bueno, parece que fue hace unos años, en México, también hicieron algo así. No sé si ustedes vieron la película de y Cursi con García Bernal y Diego Luna, donde Gael García Bernal hace una versión ranchera de I Want You To Want Me. Eh, bueno, había una versión ranchera de una película. Esto, hicieron una parodia de esta canción, que es una canción muy famosa, con Borlando Soy un Político. Y lograron que ese video que fue subido a YouTube se baje de todos los lugares donde había sido subido, Argumentando infracción a los derechos de autor, cuando en realidad quien accionaba todo eso, digamos, en la sombra era el político que no quería que se burlen de él en Internet. Entonces, lo que nosotros creemos y lo que nos preocupa es que la notificación en estos tres escenarios, cuando es privada, puede tener muchos abusos. ¿okay? Porque finalmente, cuando es privada, es el titular de derecho de autor yendo eh, donde una empresa, que la empresa es una empresa de tecnología, que no tiene abogados, que no es un negocio evaluar demandas de derechos de autor entonces esta empresa de tecnología no tiene ni el tiempo ni las ganas de determinar si hay un uso lícito en la obra, por ejemplo si se trata de una cita si de repente es un tema de censura o si realmente hay un uso infractor, Eso, esa tendría que ser una decisión que la tome un juez o por último que la tome in the copy pero no tendría que ser una decisión que tome un privado ¿okay? es equivalente a imaginarnos que en una librería el señor el dueño de la librería tendría que leerse todos los libros para ver cuáles están plagiados y cuáles no. O sea, es, es así de loco. Sin embargo, así es así como funciona en Estados Unidos. El TLC, Perú-Estados Unidos, nos obliga a tener una norma de esta naturaleza, pero nosotros tenemos el espacio de decidir si puede ser pública o privada la notificación, si es necesario que inter, intervenga un juez, como sucede en otros países. Por ejemplo, en Chile que tienen el mismo TLC que tenemos nosotros, y ellos han puesto a un juez a la mitad. Y es solo a través de un juez que tú puedes lograr que se accione este mecanismo acá, eh, esa es la decisión que va a tomar en los próximos meses el Estado peruano y eso es un riesgo real que tenemos el otro riesgo es el al de la privacidad algo adelantó también Oscar y, y es que a través de las redes sociales y a través de Internet uno no solo comparte mensajes públicos por ejemplo, ahora en la mañana busqué debe de Rip en Twitter y mira toda la piratería que encontré esto, en, si, imagínense que alguien descubre esto entonces dicen, ¿sabes qué? en este esquema o sea, en, el esquema, en este esquema de notificación Y baja de contenidos Yo creo que estos intermediarios podrían hacer algo más ¿okay? Entonces, de repente Ya no solo los obligo A actuar a propósito De mis notificaciones Sino también a introducir mecanismos automáticos Que filtren ciertas cosas Si ustedes alguna vez han tratado de mandar a través de Facebook Un enlace a The Pirate Bay Creo que no, no, lo, no lo van a lograr esto entonces ya hay una serie de robotitos fiscalizando nuestras comunicaciones, eh, impidiendo nosotros que nosotros hagamos ciertas cosas, pero podrían ir mucho más allá, es decir, una vez que la ley les abre la puerta o lo obliga a los intermediarios a mirar todo lo que envían sus usuarios para ver qué cosa infringe los derechos de autor y qué cosa no, le abre la puerta a una serie de fiscalizaciones, digamos, no deseadas y vulneraciones a la privacidad, realmente, ¿no? Y nuevamente, los usuarios no queremos eso y las empresas tampoco lo quieren, porque si tú eres una empresa o un servidor pequeño, tienes que hacer un montón de cosas para hacer, y tienes que incurrir un montón de costos para hacer eso, ¿no? O sea, digamos, la privacidad de las comunicaciones en Internet también está en riesgo a propósito de una mala implementación de este sistema y lo otro que les comentaba también tiene eh, que también está en riesgo es la libertad de empresa que es un derecho constitucionalmente reconocido y que no solamente se trata de poder hacer el tipo de empresa que tú quieras sino también de llevarla como tú quieras dentro del marco legal y sin esto, eh, regulaciones excesivas que afecten tu, tu objeto social de manera que lo desnaturalicen ¿no? el, el TSE tiene una larga lista de jurisprudencia al respecto eh, ¿qué pasa? si nosotros implementamos mal este sistema, le vamos a poner unas normas muy altas para cumplir a los servidores que están a la mitad. ¿ok? Y esto de repente no le preocupa para nada a los servidores grandes. O sea, quizás al comercio no le preocupa o quizás a, a las mulas no le preocupa. Pero sí le preocupa a los pequeños servidores o a, lo, a, lo, a los emprendedores. O sea, si usted tiene algún amigo que está tratando de hacer una empresa en Internet o, o ha tenido algún emprendimiento en Internet, probablemente estas leyes van a tener que ver con su emprendimiento. Por ejemplo, yo tengo un amigo que va a hacer camisetas. Eh, entonces, la gente sube sus diseños y, y, y él imprime las camisetas. Él va a tener que cumplir con esto y va a tener que gastar un buen billete en contratar a un abogado, en, en de repente desarrollar un sistema que identifique esto. Eh, los contenidos infractores y eso ¿qué va a significar? que solamente los servidores grandes los grandes actores en el mercado van a poder cumplir con esta regulación y los chiquitos, los pequeños o los que recién están empezando y quieren ser grandes no lo van a poder hacer y de repente se van a desanimar de entrar y si tenemos normas que desaniman a los actores a que entren en el mercado finalmente todos perdemos porque al haber menos competencia hay menos calidad en la oferta, hay menos calidad en, la, en, en nos estamos perdiendo de utilizar de repente el próximo no digamos Google, pero digamos el próximo GroupShark pero bueno, de repente no va a salir por culpa de una mala norma de este tipo y vemos, eh, hay casos de, de lugares de países donde simplemente va bien esta norma, que tiene realmente un efecto directo en la cantidad de empresas que se crean, en las inversiones que atraen al país Esto... entonces yo creo que nuestro problema, que era el problema que yo identificaba, que era esta ley de limitación de responsabilidad de los proveedores en Internet, que es una ley que el Ministerio de Comercio Exterior, en su calidad de ente rector de los tratados de libre comercio, está preparando, pero no sabemos todavía qué dice. Yo creo que ese problema realmente también es una oportunidad, es una oportunidad para defender eh, nuestro sistema, como decía Oscar. Eh, este, realmente ese sistema funciona bien en Estados Unidos o sea, realmente no funciona bien en Estados Unidos pero imaginemos que funcione bien o sea, el ecosistema de consumo cultural no sé, en Beverly Hills o en Brooklyn es totalmente distinto de Surquillo o San Miguel ¿no? entonces eh, al mismo tiempo los, la, los pactos internacionales que tienen países como el nuestro la tradición de derechos humanos que defendemos es mucho más intensa también que el proceso de eh, bioproceso por lo cual nosotros creemos que al momento de implementar esta norma lo que todos como usuarios de internet debemos cuidar es que no se deje de lado el Estado que no se privatice ese sistema de administración de justicia porque en buena cuenta es eso, en buena cuenta hay unas empresas que ven que sus derechos se afectan en línea, entonces ellos están haciendo un lobby maldito a todo el mundo para lograr que sea absolutamente privado para lograr que sea tan sencillo como no sé, una carta notarial esto... Entonces, y están convenciendo a países de ingresos medios como el nuestro para establecer estos sistemas privados y echar a andar la maquinaria, digamos, esto, estatal para tener esto, cuando no tenemos eso, cuando una madre, por ejemplo, que tiene que conseguir alimentos para sus hijos, igual tiene que pasar por un juez, cuando alguien quiere votar a un, un, un esto, tenedor de una casa, quiere votar a un poseedor ilegal, tiene que pasar años litigando, sin embargo, las empresas... No tienen que pasar litigando en ningún momento nada y les basta con mandar un mail para lograr que su derecho es satisfaga. A mí me parece abusivo, sobre todo porque no, no son casos de blancos y negros, son casos donde hay mucho que separar. no Hay, hay muchos casos de usos permitidos, de casos de usos no permitidos. ¿no? Entonces, yo creo que ese sistema bien implementado nos ayudaría a prevenir abusos, nos ayudaría a defender los derechos humanos, nos def ayudaría sobre todo a defender también al pequeño. ¿No? y finalmente no solo lo veamos desde el punto de vista de, digamos, del escenario para la competencia sino también veámonos desde el punto de vista de los usuarios, nosotros no queremos eh, que miren lo que estamos enviando recibiendo, no queremos tener un miedo la próxima que hagamos un video de, con nuestros amigos y haya una canción y nos pongan no poner una, una publicidad, nos bajen el video donde lo podamos subir simplemente queremos navegar con libertad esto... Eh, y nosotros hemos hecho una campaña en la ONG por Derechos sobre eso que se llama Internet es Nuestra, esta es mi página se llama internetesnuestra.pe donde ustedes pueden conocer más de lo que se sabe de esta iniciativa del Estado peruano, pueden conocer más de lo que estamos proponiendo y probablemente en los próximos meses que el Estado peruano efectivamente eh, presente un proyecto de ley vamos a estar invitados eh, publicando los comentarios del proyecto de ley toda la información que se al respecto eh, es un espacio para que todos reclamemos internet y nos preocupamos por estas cosas tan, tan básicas que, que usamos ayer que disfrutamos de él y que están en auténtico riesgo y que no nos damos cuenta de eso gracias